This is Democracy Now, Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman. En Honduras crecen las tensiones porque el Tribunal Supremo Electoral no ha publicado los resultados definitivos de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. Las predicciones apuntaban que el candidato que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, el actual presidente del país, Juan Orlando Hernández, ganaría la contienda electoral a pesar de las crecientes preocupaciones que ha generado su gobierno por la concentración de poder y el auge del militarismo. Pero en un giro inesperado, los resultados parciales de las elecciones muestran a su contrincante, Salvador Nasralla, en la delantera. Nasrala, candidato del partido Alianza de Oposición contra la Dictadura, se pronunció el martes al respecto. El presidente del Tribunal Electoral, que es una persona que ha trabajado con el Partido Nacional toda su vida, es un asalariado, eh, dijo que el 85% de las actas serían transmitidas, pero cuando llegó a 70% y se dio cuenta que nosotros íbamos ganando, recibió la orden de su jefe, que es Juan Orlando Hernández, y le dijo no transmitan más. Y entonces detuvieron la transmisión el domingo de la noche. Este es Guillermo Valle, líder del partido Innovación y Unidad Social Demócrata, que es parte de la coalición que formó la Alianza de Oposición contra la Dictadura, el partido de Salvador Nasralla. Nosotros hemos enviado una alerta urgente. Para nosotros es crítica, gravísima la situación donde los traidores conspiradores del gobierno que están dando prácticamente un golpe de Estado. Para expandir el tema, nos acompaña Suyapa Portillo, profesora asistente de estudios chicano-latinos de Pitzer College, quien acaba de regresar de Honduras, donde se desempeñó como observadora electoral en las elecciones del 26 de noviembre. Profesora Portillo, ¿cuál es la situación actual en Honduras? Bueno, el domingo eh, 26 de noviembre se dieron las elecciones en Honduras uh, para el, eh, los partidos después del golpe de estado, eh, ya no son los partidos liberal y nacional, tenemos 10 eh, partidos que compitieron por eh, la, la posición de presidente, ¿verdad? Y en esa, uh, en esa elección, eh, al final de la noche no quisieron reportar eh, quiénes eran los ganadores, como dijeron que iban a reportar a las 7 de la noche. Y no fue hasta la 1.40 de la mañana del siguiente día que reportaron que eh, la, el partido de alianza, alianza contra la dictadura y el presidente eh, electo Salvador Nasralla estaba ganando uh, por eh, 45% y que el presidente que está ahorita, Juan Orlando, eh, estaba a 34%. Eh, pero de ahí no han dado otro reporte y no hay transparencia en el colegio electoral, eh, ahorita, en, perdón, en el Tribunal Electoral, eh, ahorita no hay ninguna transparencia sobre lo que está pasando ahí, pero eh, el Partido de Alianza Libre está definitivamente celebrando en las calles en este momento, pero el mundo está a la, a la expectativa de ver lo que va a pasar a, al anunciar eh, quién va a ser el, el candidato que, que se ganó los, la mayoría de los votos. ¿Quién es Salvador Nasralla? Salvador Nasralla eh, es, eh, tenía, es un, una figura de la televisión hondureña. Eh, él tenía un show de fútbol eh, muy famoso. Eh, es muy famoso en las ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceba. Su show era muy visto. Y después del golpe de Estado, él estableció un partido que se llama el Partido Anticorrupción, que en realidad ganó el tercer lugar en las elecciones del 2013. Entonces, eh, Salvador Nasralla, en realidad, eh, le llamó atención a la gente joven, a la gente que está en conexión, ¿verdad?, con la televisión y los medios de comunicación. Um, hace año y medio, algo así, el presidente del Partido Libre, de Libre Manuel Zelaya Rosales, eh, se reunió con varios partidos, inclu incluyendo el Partido Anticorrupción, y determinó que esta sería una buena alianza. Los dos determinaron eso y esta alianza uh, ha logrado hacer mucho porque Nasralla y su partido eran muy populares en las áreas urbanas, pero en las áreas eh, verdad, eh, más rurales en realidad no tenía mucho. Allí es donde el Partido Libre en realidad pudo complementar esa popularidad que tiene Nasralla en las ciudades. Y así fue como nació la alianza, incluyendo algunos otros partidos, ¿verdad? Eh, pero en realidad estos fueron, esta fue la gran alianza que se formó, que llevó a la victoria al partido um, Alianza Libre. ¿Y nos puede decir quién es Juan Orlando Hernández, el presidente actual de Honduras, y por qué ha sido tan sorprendente que se encuentre en segundo lugar? Aunque hasta el momento el Tribunal Electoral no ha publicado los resultados finales de las elecciones. Háblenos del modo en que Juan Orlando Hernández llegó al poder y de lo que ha pasado en estas últimas elecciones. Bueno, Orlando Hernández eh, nace en el, en el Partido Nacional después del golpe de Estado, se convierte en el eh, presidente del Congreso, ¿verdad? Y eh, tiene una campaña con mucha plata, mucho dinero, eh, ¿verdad? Tenía muchos spots en la televisión en el 2013 y le gana a Xiomara, pero... Se considera que fue por corrupción que en realidad ganó en el 2013. Después nos damos cuenta, ¿verdad?, de que robó 90 millones del del de dólares um, del, um, del Instituto de Salud de Pública, ¿verdad? Y que ese dinero tal vez posiblemente fue usado para pagar por su campaña en esa, en esa época, en 2013. Hubo, se considera que hubo bastante fraude. El Partido Libre era nuevo, estaba construyendo su base también y estaba construyendo su método verdad para, para, para esto. Entonces, eh, eh, Juan Orlando Hernández en realidad eh, es una figura que es, que es compleja porque llega al poder y lo primero que hace es eh, formar, por ejemplo, la policía militar, da concesiones a territorio nacional, para eh, capitalistas de, internacionales, pero también para miembros de su familia, personas conocidas, no, miembro es lo que le decimos en Latinoamérica una oligarquía, verdad, donde él controla todo, lo, eh, tiene relaciones con personas en el, mus, en el mundo de negocios, al igual que re, tiene sus familiares asignados a todas las oficinas importantes de la nación, verdad, eh, eh, sus primos, sus, su hermana y y controla el colegio electoral, eh, el tribunal electoral, supremo electoral, él asigna a esas personas. Eh, controla la Corte Suprema y decide que quiere reelegirse. Si ustedes se acuerdan Manuel Zelaya Rosales fue eh, verdad, destituido porque quiso, re, quiso reelegirse posiblemente durante la consulta popular en, en esa época en el 2009 um, pero ahora este presidente como controla todos los sistemas de gobierno uh, ha podido eh, eh, orquestar que, que lo escojan a él para poder reelegirse en el partido, algo que violenta a la Constitución de Honduras eh, y que, eh, como ustedes ya han visto, eh, la gente ha salido a protestar y ha salido a, a, con su voto, con su sufragio, ¿verdad?, para decir que no queremos ese tipo de acción, ¿verdad?, eh, de, de, de, del Partido Nacional, pero también de Juan Orlando Hernández. Bueno, Nando Hernández también ha sido una mano dura para Honduras. Estamos viendo altos eh, niveles de violencia, estamos viendo impunidad, más de 2.000 personas muertas después del golpe de Estado y nada, eh, nadie se ha llevado a, a la cárcel, nadie se ha llevado a la corte, no ha habido justicia, hay mucha impunidad en el país, uh, hay un nivel, una tasa alta de... Eh, des desconfianza, ¿verdad? El, la organización de Radio Progreso, el Eric, ha conducido una encuesta donde preguntan, ¿verdad?, cuál, cuál es la confianza que tienen en, en el gobierno y 71% de las personas respondieron que no confían en el gobierno ni ninguna de sus oficinas eh, institu e instituciones. So, estamos viendo una situación, eh, ¿verdad?, en que el pueblo no confía, que este no es un líder confiable y que en realidad están saqueando el gobierno. ¿verdad?, como lo han visto en el Instituto de Salud y como lo han visto en otras situaciones. Uh, ahora él ha sido, eh, ha recibido dinero de Estados Unidos para la Alianza por el Progreso para la situación de la violencia y para prevenir la migración, ¿verdad? Pero en realidad ese dinero ha sido utilizado para militar, militarización de las comunidades, ¿right? Para uh, um, tener policía militar y comandos que estén uh, abusando de la comunidad y de los derechos humanos en Honduras. Profesora Portillo, háblenos sobre el rol de Estados Unidos en Honduras. Es interesante que el general John Kelly, quien fue el jefe del Comando Sur de Estados Unidos durante el gobierno del presidente Obama y quien obviamente tuvo un gran rol en Honduras, después se convirtió en el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, jugando un gran papel en las deportaciones en la frontera y ahora es el jefe de gabinete de Donald Trump. ¿Cuántos militares estadounidenses hay en Honduras? Háblenos sobre la militarización de Honduras, El rol de Estados Unidos siempre ha sido complejo en Honduras y en Centroamérica, como ya ustedes saben. Um, ¿verdad? Eh, tenemos un, eh, eh, una presencia constante en la aeronave uh, Sotocano de Estados Unidos desde los 80s. Ahí hay una pres presencia militar eh, estadounidense constante que no se ha ido, ¿verdad? Y creo que hace eh, este año eh, se, se mandó un, una unidad de, de, creo que de Arkansas, a, otra vez a Honduras, supuestamente para mantener eh, el orden, ¿verdad? Es complejo, son tres cosas. Uno es eh, el alcance diplomático del Departamento de Estado. ¿verdad? que ha sido constante, como lo han visto con Hillary Clinton, el presidente Obama, y ahora con este nuevo uh, presidente Trump. Um, y luego está eh, la colaboración militar, porque muchos de los militares en Honduras fueron entrenados en la Escuela de las Américas, verdad y están conectados ellos, los militares y los capitanes y los generales en Honduras, con personas y generales aquí en Estados Unidos. verdad Porque en los 80s estos militares o estos, estas personas fueron claves para los Estados Unidos para controlar y eh, dar acceso verdad, a, a luchar contra, o a la pelea contra eh... Guatemala, eh, Nicaragua y El Salvador, ¿verdad? Este en Honduras se entrenaron los contrarrevolucionarios que, que cometieron todo tipo de crimen en, en El Salvador y en Nicaragua. Entonces eso es complejo porque esas relaciones siguen, ¿verdad? Esas relaciones siguen entre el Comando Sur y los generales uh, en, en Honduras. Igual tenemos eh, la presencia de, de la embajada de Estados Unidos que, aunque pertenece al, al Departamento de Estado y técnicamente es a, a diplomática, han tenido como un avance, muy, un, una colaboración muy grande entre eh, los partidos eh, políticos, se han involucrado en las elecciones, se han involucrado en todo tipo de... de um, eh, eh, acciones en, en Centroamérica y en, y en Honduras, específicamente. Estoy hablando de que estas uh, entidades han eh, dramáticamente afectado resultados de elecciones, han, durante el siglo XX se han involucrado eh, profundamente en la persecución de, de líderes izquierdistas, en la persecución de, de personas que, han, que no han sido eh, parte de la visión de lo que quiere ver Estados Unidos. Eh, en, en Centroamérica, en Honduras. Eh, la última cosa es que Honduras está geopolíticamente los, eh, posicionada en un lugar eh, crítico para Estados Unidos. Desde Honduras pueden ver lo que está pasando en Cuba, pueden ver lo que está pasando en, en Venezuela, en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, eh, desafortunadamente el, el lugar que Honduras ocupa en el, en el mundo, ¿verdad? Eh, no solo eh, metafóricamente, pero también físicamente ha sido importante para Estados Unidos para mantener el control uh, por diferentes razones eh, por todo el siglo XX. Profesor Portillo... Did the Profesora Portillo, ¿jugó algún papel el asesinato de Berta Cáceres, la gran activista medioambiental que fue asesinada en 2016 en su casa en La Esperanza en estas elecciones? Definitivamente, la muerte la, el asesinato de Berta Cáceres eh, es, eh, tiene al, al pueblo hondureño indignado, indignada por lo que le pasó a Berta Cáceres, quien fue candidata a la vicepresidencia en el 2006, en, eh, verdad, cuando se eligió Manuel Zelaya Rosales. Eh, Era una persona muy querida eh, en, todo lo, en la resistencia popular, verdad, que es un sector muy grande de, de la clase trabajadora, de la, de la gente pobre, de los indígenas, la comunidad garífona. Eh, esto fue algo indignante para la población en Honduras, pero también para la población internacional. Hay que acordarse que las comunidades garífonas y las comunidades indígenas han estado luchando por mucho tiempo para ser vistos en su propio país, para ser respetados en su propio país, eh, para que sus tierras sean respetadas en el propio país. Y cuando eso no pasa, porque estos gobiernos nacionalistas no hacen eso, tienen que recurrir al mundo internacional para que la presión internacional haga a estos gobiernos hacer lo correcto y defender los derechos o proteger los derechos de las comunidades indígenas. Eh, y afrodescendientes, entonces esa presión internacional no fue vista verdad, antes hasta hasta el asesinato de, de Berta Cáceres. Esta era su Yapa Portillo, profesora asistente de estudios chicano-latinos en Pitzer College, quien acaba de regresar de Honduras donde se desempeñó como observadora electoral en las elecciones del 26 de noviembre. Para ver nuestra entrevista completa en inglés con suyapa, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman con Democracy Now!